Comparar cantidades, mayor que, menor que o igual. Comparar implica poner atención en dos o más cosas para poder determinar en qué son similares y en qué son diferentes. O bien, para ver si tienen alguna relación entre sí, como cuando tú comparas entre tus dos postres favoritos o a lo mejor entre tus dos camisas que más te gustan. Por lo tanto, comparar es cotejar, relacionar o contrastar. ¿Ves a ese cocodrilo? Él es Doroteo. Es un cocodrilo con melón que siempre, siempre tiene mucha hambre. Doroteo, con el hambre que tiene, siempre apunta su boca hacia lo más grande. Y hay tres maneras de mostrarlo. ¿Mayor que? ¿Menor que? ¿O igual que? Veamos algunos ejemplos. 45 comparado con 18, 45 es mayor. ¿24 y 94? 94 es mayor. ¿Y 76 y 76? Son iguales. Observa la boca de Doroteo. Siempre se come al número más grande. Otros ejemplos. 8 más 3 me da 11. Y 9 más 5 me da... 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, 14 es mayor que 11. Una decena y 10... Mmm, son iguales. 4 por 2 me da 8 y 6 por 1 me da 6. Por lo tanto, 8 es mayor que 6. Fíjate nuevamente en la boca de Doroteo. Siempre apunta al número más grande. Recuerda cómo se leen las afirmaciones numéricas. 3 por 6, 18. 2 por 9, 18. Por lo tanto, 18 es igual que 18. 47 y 74. 74 es más grande. Por lo tanto, 47 es menor que 74. 72 y 28. 72 es más grande. Por lo tanto, 72 es mayor que 28.